En el entorno virtual de Blackboard tendrás acceso a los contenidos y actividades de las asignaturas que cursas. Puedes entrar a cada materia dando clic sobre el nombre. Con el fin de ejemplificar en este video, entraremos a la materia Matemáticas Básicas 2. Aparecerá en la pantalla el menú principal del curso del lado izquierdo y una sección o área de contenido del lado derecho. Para poder consultar el material de la asignatura, deberás dar clic en los enlaces del menú, en este caso, Unidad 1, Agenda, Unidad 3, ingresaremos a la Unidad 1. Como verás, se muestran algunos iconos y enlaces con los que te debes familiarizar. Los iconos de plataforma más comunes son, Elemento, normalmente lo verás al inicio de cada unidad, en él se listarán Enlaces a contenidos breves, introducciones o instrucciones. El segundo icono corresponde a un examen. Cuando lo veas, deberás responder una prueba con preguntas de opción múltiple, correspondencia, verdadero o falso, abiertas. Es decisión del facilitador si al final conoces el resultado o no. Debes tener en cuenta que algunas veces solo dispones de un intento y un tiempo determinado para contestar por lo que deberá ser cuidadoso al leer las indicaciones. Veamos cómo se ve un examen en plataforma. Para ingresar al examen debes dar clic en el título que aparece a la derecha del icono. Te aparecerán las instrucciones para realizar la prueba. Por ejemplo, en este caso, las instrucciones nos indican que una vez iniciado el examen deberá completarse. Asegúrate de haber entendido las instrucciones y da clic en el botón Comenzar. Te aparecerá una descripción de la prueba y las preguntas a responder. Una vez que hayas concluido, da clic en Guardar y Enviar. El siguiente icono corresponde a una actividad de entrega. Cada que tu facilitador te solicite que envíes un documento de texto, hoja de cálculo, video o cualquier otro archivo, lo harás desde esta herramienta, a menos que se te den indicaciones diferentes. En plataforma las actividades de entrega se ven así. En ocasiones tendrán archivos adjuntos. Consúltalos antes de realizar tu actividad, ya que pueden ser lineamientos a seguir Criterios de evaluación, ejemplos o ejercicios Ingresemos a la actividad Verás que en el apartado 1 Información sobre actividad Podrás consultar la fecha de vencimiento Y el máximo de puntos que puedes alcanzar Para enviar tu actividad Debes adjuntar el archivo Dando clic en el botón examinar mi equipo Localiza tu documento y da clic en el botón enviar. Si realizaste el procedimiento de manera correcta observarás la siguiente pantalla que te indica que la actividad está finalizada. El icono del folder amarillo se llama carpeta, dentro de ella encontrarás documentos, enlaces o actividades. Da clic en el nombre de la carpeta y verás su contenido.